Las cuestiones sociocientíficas son utilizadas para la formación y enseñanza del individuo. Según Radcliffe deben tener las siguientes características. Tener una base científica, a menudo de frontera. Estar abordadas desde los medios de comunicación e involucrar la postura ético-moral para la enseñanza de la misma. Según Seidler, las cuestiones sociocientíficas sirven para evaluar el conocimiento de la malla curricular del profesor. A su vez, le da la oportunidad al docente para utilizar nuevas estrategias didácticas y aplicarlas en el aula. Según Sadler y Seidler, las cuestiones sociocientíficas permiten al estudiante asumir un rol diferente al de ser un alumno. Puede ser como comunidad científica o parte de la sociedad. A manera de conclusión, Parga y Martínez especifican que las cuestiones sociocientíficas son utilizadas para la formación crítica del estudiante para dar una orientación diferente a una comunidad desde el aula de clase.